mis amados un gusto saludarles nuevamente hoy el libro de proverbios el libro de proverbios fue escrito por salomón se dice que la excepción son los capítulos 30 y 31 se habla de que principalmente fue escrito aproximadamente 950 años antes de cristo y el tema es una descripción del corazón del hombre y también los principios para la vida. Es, el proverbio tiene un versículo clave. Este versículo clave lo conseguimos en el capítulo 1, versículo 7 que nos habla que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñan. Enseñar cómo aplicar la sabiduría divina a la vida diaria y proveer instrucción moral es el propósito principal de este, de este libro de Proverbios. Mis amados, bajo el liderazgo de Salomón, Israel alcanzó su mayor extensión geográfica y gozó la mayor temporada de paz de todo el periodo del reino. Salomón significa pacífico. La paz y la sabiduría trajeron gran prosperidad que causó el asombro y la admiración de los demás gobernantes de la época entre ellos la reina de Sabá y eso lo leemos en primera de Reyes capítulo 10 del versículo 6 al versículo 9 estos versículos que les doy mis amados es para que los estén leyendo pueden detener el video y buscar las citas que les doy para que se sigan instruyendo para que no crean lo que yo les digo, lean la palabra, busquen y escudriñen. Como les decía, Salomón fue el hombre más sabio que jamás haya vivido. Y nos dejó un legado de esta sabiduría en el libro de Proverbio, Esclesiastes y el libro Cantar de los Cantares. En estos libros nos da Bajo la inspiración del Espíritu Santo Información e instrucciones prácticas para la vida Un proverbio es una oración breve Y concisa Que transmite verdades morales Y este libro es una colección De estas sabias declaraciones Como les mencioné antes en el capítulo 1, versículo 7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñan. Podemos ver cómo luego él procede a dar cientos de ejemplos prácticos de cómo vivir según la sabiduría divina. En, esto, en este libro podemos ver algunas verdades, como la sabiduría, la capacidad de juzgar y actuar según la dirección de Dios. Este es el más valioso de los bienes. Vemos que la sabiduría está a disposición de todos, pero el precio es alto. Vemos que la sabiduría empieza con Dios y viene por medio de la atención a la instrucción. La sabiduría y la justicia van juntas. Es bueno ser buenos, ser sabio es ser bueno. Los hombres, los hombres malos sufren las consecuencias de sus malas acciones los hombres buenos tienen la bendición de sus buenas acciones los simples los necios perezosos los ignorantes orgullosos y pecadores nunca serán admirados este es uno de los libros que yo disfruto más en la lectura. Son libros, es un libro que nos enseña cómo manejarnos, que nos hace reflexionar en cuanto a cómo nos estamos manejando. Este libro exhorta y enseña a la juventud. Nos habla de la juventud y la disciplina nos habla de las palabras y la lengua de la vida familiar el conocimiento de Dios nos habla acerca del dominio propio de la resistencia a la tentación del matrimonio de la búsqueda de la verdad Eh, este libro nos da un, co un contraste sobre la sabiduría y la necedad, sobre la verdad y la falsedad, sobre la justicia y la injusticia, sobre la diligencia. Y el no ser diligente nos da una visión de hacer el bien y de hacer el mal, del enemigo y el amigo, de la vida y la muerte. Nos habla de la prudencia y de la ligereza de la prosperidad y la pobreza, de la fidelidad y el adulterio, del honor y el deshonor. Nos habla de la paz y la violencia, de la permanencia y la transitoriedad, de Dios y el ser humano, ...de la buena voluntad... ...y la ira... ...realmente... ...este libro... ...nos muestra el conocimiento... ...nos muestra que el conocimiento es bueno... ...pero también nos, nos hace ver... ...que hay una diferencia... ...entre el conocimiento... ...tener la información y la sabiduría aplicarlo esa información en la vida o sea que nos enseña que no solamente es suficiente tener el conocimiento sino que es importante aplicar este conocimiento a la vida porque el conocimiento es la información que recibimos. Pero aplicar esta información que recibimos a la vida es la sabiduría. Y nos dice que conocer a Dios es la clave de la sabiduría. Es importante, mis amados, que lean este libro hermoso, el libro de Proverbios. Y que todo este conocimiento, esta información que nos da, la apliquemos a nuestro día a día y empecemos a manejarnos en sabiduría. Que sea nuestro amado Padre y Señor Jesús bendiciéndolos a cada uno de ustedes. Sigan, sigan adelante, sigan escudriñando las Escrituras, no desmayen.